El ejercicio número 4 menciona que un cuadrado del lado 20 está inscrito a una circunferencia Las preguntas son cuánto mide el radio de la circunferencia y cuál es la diferencia entre los dos perímetros de las figuras Algo importante que tenemos que ver es que primero la figura está inscrita Es un cuadrado que mide el lado 20 Como está inscrito tenemos que ver que los vértices del polígono están en la circunferencia al estar en la circunferencia entonces significa que el radio del polígono es igual al radio de la circunferencia y ahora nos vamos a dar a la tarea de encontrar ese radio hay varias formas de encontrar el radio de este de este polígono o bien de la circunferencia son iguales lo vamos a hacer de la siguiente forma tenemos el cuadrado el radio es este si nosotros extendemos este radio sería la diagonal del cuadrado que sería igual a decir el diámetro del círculo que pasa por acá es el diámetro y si ustedes observan este lado según lo que nos mencionan vale 20 y este también vale 20 como es un cuadrado esa diagonal esta diagonal está dividiendo el cuadrado en dos partes iguales como los dos lados son iguales además este ángulo son de 90 grados podemos utilizar Pitágoras para encontrar toda la diagonal X y después simplemente lo dividimos en dos partes para sacar el radio y si utilizamos Pitágoras entonces diríamos que cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado 400 más 400 es igual a X al cuadrado entonces tendremos que 800 es igual a x al cuadrado entonces tenemos que la raíz de 800 es igual a x eso es igual a decir 20 raíz de 2 y esto que acabamos de sacar es eh, la diagonal del cuadrado o bien el diámetro del círculo por lo tanto si lo dividimos entre 2 estaríamos sacando eh, el radio de la circunferencia. Por tanto, tenemos el cuadrado. Lo que acabamos de encontrar es que este es la mitad de esta medida, 20 raíz de 2. Por tanto, sería 10 raíz de 2. Y entonces tenemos que el radio es 10 raíz de 2. Con eso respondemos a la primera pregunta de cuánto es el radio. Ahora vamos a sacar los perímetros de las figuras. El perímetro es la suma de los lados o los bordes de un polígono o bien la circunferencia en el caso del círculo. En el cuadrado sería decir cuatro veces el lado. Y como sabemos que el lado vale 20, si no me equivoco, 20, por tanto, el perímetro sería 4 por 20. O sea, 80 Ese es el perímetro del cuadrado El perímetro de la circunferencia C es igual a 2 pi por R Es decir, 2 por pi por el radio que hemos sacado anteriormente Que es igual a 10 raíz de 2 Por lo tanto, vamos a decir que es 4 raíz de 10 por pi perdón, es, no es 4 raíz de 10 esto es igual a 20 raíz de 2 pi esa es la circunferencia y si eso lo sacamos es igual a 88.8 aproximadamente ahora sí, la diferencia entre las dos circunferencias es 88.8 menos 80 que es la circunferencia. Esta es la circunferencia del cuadrado y esta es la circunferencia del, eh, perdón, ese es, este es el perímetro de los del cuadrado y el perímetro de la circunferencia o el círculo. Y entonces esto es igual a decir 8.8. y ahí está la respuesta número 2.